Hola, en este vídeo mostraré cómo crear y visualizar los scripts o guiones que se pueden crear con GIMP. Estos guiones pueden ayudar a visualizar y observar las operaciones que se pueden realizar en GIMP, de tal forma que podemos obtener guiones de otras personas para modificar nuestras imágenes o crearlos nuestros propios con las opciones y configuraciones y orden de ejecución de los filtros, de tal forma que podamos operar las imágenes de una forma más sencilla y más clara y conceptualmente más atractiva. Para ello, podemos visualizar la carpeta donde queremos guardar los scripts. Para ello podemos hacer clic en editar, preferencias. Y aquí ir a, la, a, a las opciones de carpetas, en la cual podremos observar que tenemos el apartado guiones. En estos guiones podemos añadir otra carpeta en la cual tengamos guiones propios. Igualmente podemos visualizar dónde están las carpetas con los guiones de, ya hechos previamente por otros usuarios, los cuales en Linux se guardan en la carpeta usr share gimp 2.0 scripts el cual es su lugar de ubicación. Yendo a dicha ubicación, podremos ir y visualizar cómo son las operaciones que realizan para algunos tratamientos otras personas. Una vez que seleccionemos la carpeta, si queremos añadir más carpetas con más scripts, podemos intentar y visualizar cómo son los scripts. Para ello, podemos hacer uso de la consola. Para ello, podemos ir a filtros, script, foo y consola. Vemos que aquí vemos la consola en Scheme en la cual podremos ejecutar los scripts. Igualmente, podremos ejecutar cualquier otra función o procedimiento ya creado previamente en GIMP. Esta forma de interactuar es muy simple, ya que podemos escribir un comando, como por ejemplo, eh, una operación matemática y obtener su resultado. Para ello, la forma de operarla es como vemos en la imagen. Basta con abrir un paréntesis o entorno en el cual se en el cual se pone el procedimiento o la función a ejecutar, el cual es el primer argumento dentro del paréntesis. Posteriormente se pasan argumentos a esa función, siendo por ejemplo el valor 5, y posteriormente se pueden pasar más argumentos, como por ejemplo el valor 3. Podemos ejecutar cualquier función haciendo clic en el en intro y ver el resultado. Podemos hacer clic en examinar, el cual está al lado de la, de la introducción de comandos pudiendo abrir el examinador de procedimientos. Aquí se muestran todos los procedimientos que podemos ejecutar, los cuales son los scripts hechos en Scheme. Igualmente, podemos ver que podemos visualizar también los plugins. Estos tienen también sus parámetros, los cuales se pueden visualizar. Por ejemplo, podemos ver que tiene cuál es el, el orden de, de un plugin en el visor de procedimientos. En primer lugar, está su nombre, el cual define al plugin y con el cual se puede invocar. Posteriormente, existe una descripción, la cual eh, muestra cómo se llama o, cómo, o para qué sirve el script de una manera simple. Posteriormente, podemos ver los parámetros, los cuales deberemos introducir en su totalidad, no pudiendo emitir ninguno. En ocasiones es posible que alguno de estos valores pueda dejarse a cero. Sin embargo, hay que rellenarlos todos. Generalmente, el modo de, de ejecución, si no lo ejecutamos a través de. Eh, si lo ejecutamos a través de scripts, es el modo non interactive. Sin embargo, eh, si lo ejecutamos a través del, del interfaz, su modo será run interactive, el cual pedirá que se introduzcan cada uno de los argumentos de forma visual. Igualmente podemos elegir qué imagen es la que se utiliza para el script. Igualmente el draguable, o generalmente también conocido como capa. Aunque este draguable puede ser también un canal o una selec o selección, o también puede ser un camino o path podemos ver que existen más argumentos que se pueden facilitar, los cuales pueden estimarse de qué tipo son, como por ejemplo, drawable o de tipo numérico, como float de, de coma flotante, o enteros de, de 32 bits, o de cualquier tipo, se puede, o de tipo string, también podría ser otra opción, de tal forma que debiésemos incluir una cadena de caracteres. Estos parámetros se deben pasar al, en el script como argumentos pudiendo visualizarse en cualquier momento a través del examinador de procedimientos cuáles son los parámetros que se deben aportar para la ejecución de cada script. Igualmente, podemos ver que hay información adicional, la cual muestra información acerca del autor, la fecha de creación y copyright o algunos otros créditos que puedan mantenerse en los distintos scripts o guiones. Igualmente, podemos ver que hay información también acerca con un texto acerca de lo que se quiere mostrar como ayuda de la, del plugin o, o del guión. Igualmente, podemos ver que hay más tipos de procedimientos, los cuales pueden empezar por la opción GIMP, los cuales son propios del, de GIMP y vienen con el GIMP básico. Posteriormente, podemos ver distintos apartados, como por ejemplo, imagen. También existen otros apartados, como layer, ítem y drawable, los cuales pueden ser los más básicos. También existen otros como channel, los cuales agru agrupan una serie de funciones que tienen que ver con este tipo de, de apartados. Igualmente podemos ver que cada uno de estos procedimientos también tiene su nombre de procedimiento, el cual le podemos buscar con la herramienta de buscar, de tal forma que ejecutemos un filtro y encontremos el tipo de, el tipo de nombres de los cuales queremos buscar eh, los datos. Por ejemplo, podemos ver también que hay un apartado de, de brochas o brushes. Haciendo clic en Jim brushes podemos ver que ahora únicamente nos muestra las distintas brochas. Existen algunos procedimientos que son obsoletos aunque siguen estando todavía presentes. En ocasiones los nombra como deprecados o como obsoletos. Podemos ver que hay multitud de, de procedimientos que podemos elegir. Para aprender a utilizarlos debemos leer su, su información de tal forma que conozcamos para qué sirve cada uno. La mayor parte de ellos están incluidos dentro de las funciones que se pueden a, a las que se pueden acceder a través del menú. Sin embargo, es posible que otros métodos estén más extendidos o más expandidos en otras opciones. Se puede ir buscando y probando cada una de las opciones para encontrar la más adecuada. Una vez encontrada una opción, podemos hacer clic en ella de tal forma que podemos ver cómo se pasa su forma de invocación a la consola, de tal forma que únicamente tenemos que dar valores a sus argumentos. Podemos hacer una prueba con una imagen, de tal forma que vamos a operar en la, la consola, de tal forma que vamos a hacer la ejecución de un comando, el cual he obtenido previamente, y es un comando acerca de la imagen, en el cual eh, obtendremos el nombre de la imagen. Para ello haremos eh, uso de la herramienta de filtrado para encontrar cuál era el nombre del procedimiento. Escribimos name para que nos aparezcan comandos relacionados con nombres y buscaremos el comando que queramos, por ejemplo, himp imagen get name. Hacemos clic en aplicar y vemos que este, en este tenemos que incluir el nombre de la imagen. Generalmente el nombre de la imagen le adquiere el propio jim una vez que empieza a ejecutar el script o guión. De tal forma que este es uno de los parámetros básicos que se adquiere para la ejecución de los scripts. Sin embargo, en la consola básica no se hace referencia a cuál es el nombre de la imagen original. Sin embargo, su nomenclatura o numeración comienza a partir de cero. De tal forma que si ahora ejecutamos este comando con la orden 0, nos mostrará ahora el nombre de la imagen con, con el indicativo OID cero de, que está abierto en jim Si esto no es así podemos hacer clic con otro número, por ejemplo, 1. Da la casualidad de que el 1 es el nombre de la primera imagen. Ahora podemos ver su nombre, el cual coincide con el nombre de apertura en GIM, el cual es el nombre del archivo con una descripción. También podemos hacer uso de, de más elementos o de más operaciones, ya que eso únicamente nos devolvía un tipo de dato. Sin embargo, podemos hacer otro tipo de, de operaciones, como por ejemplo, eh, invertir un... un dragón un, un drawable, es decir, un canal o una selección o una imagen. Este drawable en principio no le conocemos. Daremos también su nombre como uno y veremos a ver si se si evalúa. En este procedimiento no se ha encontrado la variable linear. En esta descripción podemos ver que la variable linear tenía que tener un valor eh, del espacio lineal, siendo este valor true o false, de tal forma que le daremos un valor de true para que únicamente se inviertan sus valores. Hacemos clic en ejecutar, a ver si esta vez sí que, lo con, sí que lo concibe. Vemos que devuelve un valor, el cual es hashtag T o almohadilla T. El almohadilla T es la devolución del valor booleano verdadero, el cual puede ser que haya ejecutado con éxito la operación. Veamos la imagen. Podemos ver que esta se sigue visualizando igual que lo era previamente. Es por ello que no se ha visualizado. Podemos hacer previamente otra operación, la cual es buscar cuál es el nombre de la capa activa. Para ello, podemos ver cuál es la capa activa a través de Active. Podemos visualizar eh, dentro de una imagen cuál es la capa activa o simplemente elegir cuál es el drawable activo. Eh, anteriormente, es posible que lo que estuviese activo era el drawable eh, de selección, el cual nos haya invertido de seleccionar nada a seleccionar todo. Sin embargo, podemos elegir que la capa activa sea una. Por ejemplo, queremos elegir la capa activa del canal 1, viendo. Esta tiene un número de draguable igual a 2. Ahora volveremos a intentar la operación con el drawable en lugar de lo drawable con valor 1, con valor 2. Vemos que ahora la imagen del fondo se ha invertido, realizando la operación que queríamos realizar a través de la consola, en lugar de ir a través de la opción en su menú, la cual se podría obtener en un lugar como este, o en un lugar como este, invertido lineal, ya que fue el valor que dimos en, al aceptar como true el, ese valor en el, en la, en el menú. Eh, estas operaciones podemos visualizarlas y realizarlas todas a través de la consola y visualizando eh, los distintos procedimientos a través, de, a través del visor de procedimientos. Existen otras formas de ejecutar scripts y comandos, a través de buscar y ejecutar un comando, el cual conociendo el nombre podremos buscarle y ejecutarle. Igualmente hay un visor de complementos, el cual nos podrá mostrar más complementos los cuales podremos ejecutar. Ahora veremos cómo son los scripts en su definición, o cómo es el texto de un script. Para ello veremos un editor de textos, este es Spider. Eh, sin embargo, se puede eh, utilizar cualquier otro editor de, de scripts o de código, ya que Spider es típico de Python o está creado con, con finalidad de ser usado para crear eh, archivos y ejecutables de Python. Sin embargo, también es capaz de visualizar y resaltar la sintaxis de otros idiomas, como por ejemplo Scheme. Podemos ver que en Scheme podemos crear eh, comentarios a través de crear dos puntos. Generalmente, eh, los, los scripts o macros de Scheme no necesitan de la definición de su tipo de de, de su tipo de archivo, es decir, no necesita una implicación igual que barra bin barra bash para la ejecución del script sin embargo, es aconsejable en, en los scripts, decir, que, de qué idioma se trata y de qué tipo de codificación utiliza el código almacenado, como por ejemplo podría ser, resaltar también que este texto fuese escrito en un ETF8, ETF lo cual no sería un dato que estaría de más igualmente podemos ver que la mayor parte de los scripts tienen una descripción del nombre y el tipo de licencia que se está ejecutando sobre, sobre el script. Igualmente, podemos observar que en la mayor parte de los scripts se puede realizar una pequeña descripción en inicial. Igualmente, en algunos scripts podemos visualizar cómo los comentarios no exceden de 80 caracteres de línea, lo cual es un estándar bastante aceptado para la visualización de los, de, de los archivos de código. Podemos ver tam también cómo es el contenido propio de un archivo en Scheme. Podemos ver que se pueden definir funciones, las cuales en se engloban en un archivo de Scheme, todo se engloba dentro de un entorno, el cual es está delimitado de forma explícita a través de los paréntesis. Después del paréntesis va el orden del procedimiento que se va a ejecutar. En este caso es la orden define, la cual sirve para definir funciones o, o dar valores a variables. Esta función podemos visualizar posteriormente que tiene otros argumentos de entrada los cuales son el nombre del script el cual es el primer argumento dentro del primer paréntesis después del, del, del argumento de definición es decir, invocamos al procedimiento de definición con un primer argumento en el cual está el nombre de la función y posteriormente están los siguientes argumentos que se pasarán como argumentos a la función definida es decir, el argumento 0 en Scheme es generalmente el nombre de la función Posteriormente, los distintos parámetros 1, 2, 3 y 4 son los parámetros que debemos aportar para ejecutar una función con Scheme. Igualmente, podemos ver que al comienzo suele existir la orden LED, la cual sirve para definir variables. Este LED puede ser letras de este disco o LED simple. LED simple es para crear eh, definiciones, los cuales serán mantenidos en todo el intérprete de Scheme. Sin embargo, letras de este disco únicamente es válido para definir funciones y argumentos dentro de ese entorno. Es decir, en el ámbito de ese paréntesis. Generalmente, la mayor parte de las funciones están definidas con letras de disco, de tal forma que cuando se ejecuta la función se crean cada una de las variables para poder operar con ellas. Aquí podemos incluir todas las variables que queramos sin, con sus valores estándar, pudiendo ser o sin necesidad de que estos sean aportados en la definición como parámetros de entrada para la ejecución de la función. Podemos ver que los parámetros pueden ser múltiples. Y, y al igual que antes, están dentro de un entorno explícito el cual está también dentro del entorno LED. podemos ver que su primer argumento, es, o el argumento cero, es el nombre de, de ese parámetro el cual es argcmatrix y posteriormente está el, su, su valor de parámetro, el cual es 25 podemos observar que también se pueden hacer otros tipo de, de datos como por ejemplo una matriz o vector o array, el cual se haría con el hashtag como primer el valor antes del paréntesis, posteriormente todos los datos serían valores separados por un espacio los cuales en este caso son valores de coma flotante o float, ya que existe un punto en su definición, si no existiese el punto se, se utilizaría el valor de tipo entero, o es posible también que valor de tipo de coma flotante sin embargo es aconsejable que si el valor es de tipo de coma flotante se ponga un punto aunque sea al final, de tal forma que el tipo de datos es unívoco podemos observar que existen más tipos de, de argumentos como por ejemplo el argumento booleano false, el cual en ocasiones también puede ser sustituido por la orden hashtag f, el cual daría una utilidad similar. Igualmente podemos ver que se pueden definir también listas, teniendo en lugar de como argumento el hashtag, la lista no tiene ese primer argumento, pudiendo ser un apóstrofe el que sea el, eh, lo que precede al paréntesis. También se podría utilizar sin, sin ese apóstrofe, pese a que puede llegar a ser más correcto o más estándar eh, y especificado, poner el apóstrofe. Igualmente podemos ver que se pueden ejecutar en esta definición de funciones otros procedimientos, como por ejemplo el procedimiento vector, el cual modificaría la, la lista para crear un vector. Posteriormente podemos seguir visualizando qué más cosas se deben introducir en la definición de una función de un guión de Scheme, ya que únicamente hemos visto la definición de su función, de su nombre, sus parámetros y cuál es la configuración o creación de sus argumentos de entrada. Generalmente se suele hacer uso de se suele hacer uso de unos parámetros o invocaciones que suelen ser típicas a los comienzos de la ejecución de todos los scripts. Para ello podemos visualizar los siguientes. Estas son las generación de órdenes de invocación, las cuales se pueden utilizar para modificar el contexto el cual obtiene los valores del color de frente, el color de, frente, de fondo y otras configuraciones típicas de, de GIMP, como por ejemplo la anchura del Feader u otras opciones. También se pueden intentar modificar estos parámetros para ponerlos con los que vienen con GIMP por defecto, ya que algunos han podido ser modificados por el usuario, de tal forma que de esta forma se pueden utilizar los parámetros por defecto para la ejecución de este script, pudiendo leer o incorporar los que tenía el usuario previamente o pudiendo conservar los que puso el usuario, ejecutar el script con unos valores estándar y posteriormente reponer esos valores. Igualmente, podemos ver que podemos activar o desactivar la opción de undo group, lo cual genera que todas las opciones que se vayan realizando en este script estén agrupados dentro de un, de un apartado que se pueda deshacer. Igualmente, existe la opción de, de congelar el undo de tal forma que no se vaya aumentando las opciones del deshacer. Igualmente, de, de, esto sería congelándolo. Igualmente, se puede deshabilitar, de tal forma que las opciones de deshacer no se pongan. Esto en ocasiones puede ser útil, ya que de lo contrario se van realizando operaciones intermedias que pueden no ser de interés para deshacer una a una. Esto iría consumiendo memoria, la cual al llegar a su límite eliminaría parte de los órdenes de las, de las opciones undo o deshacer que el usuario tuviese previamente, no pudiendo volver atrás en opciones que él hubiese hecho manualmente. De esta forma, podemos agrupar y deshacer parte de las operaciones de una forma más conjunta y necesitando una menor cantidad de recursos. Posteriormente a estos parámetros de iniciación típicos de GIMP podemos hacer uso de la mayor parte de, de los comandos de ejecución. Estos serán los que queramos ejecutar para modificar nuestra imagen. Para los labores de depuración de los scripts es posible pasar los resultados a la consola mediante la opción GIMP Message. Esta, esta opción nos creará un mensaje el cual podremos vis visitar y visualizar en la consola de GIMP la cual podremos activar en, en el menú. Posteriormente veremos cómo se activa esta opción. O bueno, ve, veámoslo ahora y así ya sabemos dónde está. Su simbolito es este triángulo de advertencia, es la consola de errores. Podemos activarla y ver que en esta está en negro. Sin embargo, podemos ejecutar el script. Para ello podemos intentar ejecutar un script cualquiera, como por ejemplo el... un script que tenga la opción de... del de mensaje, como por ejemplo este. Este script podemos visualizar su nombre, el cual estará dentro de los parámetros de script, del script. Para ello podemos generalmente ir al final del script, visualizando cuál es su nombre o invocación. Este se llama script es layer name Y podemos visualizar dónde está su ubicación, la cual está en imagen layer-stack. Si vamos a a capa... El stack, vemos la opción test layer name, el cual es el script que estamos visualizando. Podemos intentar ejecutarlo. Sin embargo, ahora no nos está haciendo uso el script de su ejecución. Bueno, en la consola está de errores, se mostrarían los errores. Igualmente se puede activar el panel o dashboard. En este se puede, se puede mostrar y se puede visualizar cuánto ocupa la imagen que tenemos en ejecución y con las distintas operaciones en caché. Igualmente, podemos observar cuánto de la memoria swap o memoria de intercambio se está utilizando, de tal forma que esto puede ser superior a la memoria RAM que propongamos para el programa. Igualmente, la cantidad de CPU y cómo es en cada uno de los núcleos su uso. Igualmente, la memoria en su versión RAM o versión activa. Generalmente, se llena la memoria RAM hasta alcanzar un límite, el cual utiliza la memoria de intercambio. Posteriormente, si esta memoria de intercambio también se satura, pasa a un caché de disco duro, el cual eh, puede tener una cantidad mayor, la cual la podemos modificar en las preferencias del GIMP. Estas preferencias generalmente no conviene modificarlas, sin embargo, es posible que para algunas imágenes eh, necesitemos hacer cambio de ello. El utilizar el disco duro como almacenamiento o swap eh, es posible que sea 10 veces más lento un disco duro rígido que una memoria de SSD. Igualmente, es posible que sea 100 o 1000 veces más lento el utilizar una memoria o disco duro que la memoria RAM, por lo cual es recomendable no utilizar la memoria o el acceso a disco. Sin embargo, en ocasiones puede ser utilizable. Continuemos con cómo se ejecuta el script. Podemos ver que podemos pasar un mensaje a la consola para las opciones de depuración, o para dar más información al usuario sobre algún apartado. Sin embargo, la mayor parte de los scripts únicamente recolectan la información al comienzo de la ejecución del script, de tal forma que posteriormente no hay interacción con el usuario pudiendo realizar selecciones u otro tipo de operaciones, de tal forma que en ocasiones hay que realizar los guiones eh, de maneras separadas, una para la invocación principal y otra para los, las modificaciones que se deben realizar posteriormente, pudiendo realizar un mensaje en el cual podamos decir qué tipo de script se debe ejecutar después y qué tipo de operación se debe realizar para almacenar con cierto valor como canal o como grabable para poder seguir operando. Igualmente podemos ver que podemos ejecutar cualquier función del, del visor de procedimientos, como por ejemplo, plugin con matrix, la cual ejecuta la matriz de convolución. Esto, como al ser un script, se debe ejecutar en modo run non-interactive, es decir, los parámetros se deben pasar a continuación y no debe abrirse un menú para preguntar al usuario cuáles deben ser los parámetros. Igualmente, podemos ver que se pasan los parámetros imagen y drawable, los cuales son básicos para la ejecución de gran parte de los scripts. Eh, generalmente, se puede decir que para todos los scripts hay que pasar las opciones imagen y drawable, aunque para algunas funciones de GIMP eh, únicamente hay que pasar uno de estos parámetros. Igualmente podemos ver que podemos pasar el resto de los parámetros que hemos definido previamente de tal forma que se ejecuta esa función en el script. Posteriormente podemos visualizar o hacer uso después de ejecutar todas nuestras funciones de una serie de órdenes de terminación, como por ejemplo terminar la opción de undo, el grupo que habíamos comenzado al principio de in del inicio del script. Igualmente necesitaremos ejecutar la, la orden imagen undo tau para deshabilitar el congelamiento de, de la orden undo. O, igual, o igualmente podremos reactivar su, su menú de deshacer con la opción undo enable. Igualmente, generalmente, las imágenes, una vez modificadas, necesitamos visualizar o activar a través del display cuál es la imagen que hemos realizado y cuál ha sido su modificación a través de la orden GIMP DISPLAY NEW en caso de crear un nuevo display. Igualmente, o, o hayamos hecho esto o no, generalmente hay que realizar sí o sí el him Display Flush, el cual actualiza la imagen a las modificaciones que hayamos realizado. Esto generalmente siempre hay que realizarlo. Esto generalmente hay que realizarlo siempre, ya que de lo contrario no se visualizan las modificaciones, igual, al igual que como, como, si, como si no hubiésemos hecho nada. Ya, y de todas formas, si continuásemos modificando la imagen, es posible que volviésemos a visualizarla, Debe... o es posible que si realizásemos otra operación, viésemos una modificación de la imagen con una operación de una forma que fuese un tanto extraña, de tal forma que es recomendable siempre, al final de cada script, realizar un hint Si queremos invocar varias funciones, en ocasiones es más recomendable generar una función para la ejecución del script y otra función la cual ejecuta el script dentro de los parámetros de ejecución de los scripts de hint, configurando las opciones de inicio y de final de ejecución de scripts. Igualmente, podemos devolver los valores de configuración que el usuario hizo para las brochas y colores, con jim context pop, lo cual restaura los, los parámetros que pudiésemos haber modificado para ponerlos de, de fábrica, o jim context set defaults, lo cual pondría los, los, los valores de fábrica. Igualmente, podemos visualizar que debemos ejecutar o crear otras dos funciones para la creación del script. En ella, es una función para registrar la función en los procedimientos. En ella se debe invocar a la opción script full register para, para incorporar nuestra función al visor de procedimientos. Igualmente, necesita poniéndole el nombre que tenemos a continuación. Igualmente, le podremos poner un nombre a ese script, el cual está aquí invocado con el primer barra baja, el cual es el nombre del, del script. Posteriormente, podemos añadir o deberemos añadir una descripción, ya que en ocasiones puede dar error por no incluir estos órdenes, como son la descripción del script, el nombre del creador, el nombre del creador detallado, la fecha de creación y en ocasiones hay que añadir un asterisco eh, diciendo que se han completado todos los pasos. Podemos ver cómo son los parámetros de, a, a aportar en la creación de los, los scripts, la cual es el, la imagen de entrada y también el drawable de entrada, generalmente confundible con la capa de entrada, aunque es posible poner selecciones y caminos. Los podemos nombrar con un nombre, el cual pasar por como parámetro para... Como, como argumento para la función. Sin embargo, este nombre de inimage es el que pas se pasará al menú que sale a la orden, al, al momento de invocación de la función. Al igual que con los scripts de, típicos de GIMP, si existen parámetros de, en más cantidad de estos dos, de sfimage e inimage y eh, sfdraudable, eh, aparecerá un menú desplegable en el cual podremos añadir o modificar cierta parte de los argumentos. Si únicamente tenemos estos dos argumentos, los cuales suelen ser obligatorios, la ejecución del script puede ser automatizada sin, sin ese menú de pop-up. Igualmente, podemos visualizar que podemos eh, registrar el, el script en el menú, lo cual puede ser también realizado o, u obviarse, pudiéndose este script utilizarse para... Eh, por, poniéndose con el nombre de invocación de la función. Igualmente, podemos ver que podemos en el menú elegir cuál será el apartado en el cual se, se guardará esta función. Estando esta en imagen, lo cual hace referencia a GIMP, la, el, en el menú Layer y la opción Stack o Pila, eh, traducido al castellano. Podemos ver que el nombre que pusimos es Test Layer Name. Si hacemos ejecución de este script, podemos ir a la función y visualizar la capa Pila y ver que existe un script con ese nombre. Este script eh, generaría o ejecutaría una difuminación de convolución, la cual vemos que no se está operando. podemos ver más tipos de scripts, los cuales pueden tener una cantidad de información o, o unas descripciones mayores y un número de operaciones mayores. Si esto ha sido demasiado denso para ustedes, es posible que necesiten primero practicar con unas órdenes básicas. Sin embargo, si ya han visualizado previamente otros scripts, es posible que deseen ver otros scripts más complejos y más completos, de tal forma que se puedan ver más operaciones o cómo otras personas operan sus imágenes. Por ejemplo, yo en este script he hecho bastante descripción de qué es lo que pretendía y cómo iba a realizar el script, de tal forma que ponía una descripción bastante detallada de cómo se realizaba el script y por qué se utilizaban cada una de las parámetros o cada una de las, de las cosas que, de las que consta el script, haciendo unos comentarios previos al script. Igualmente podemos ver que comencé definiendo unas funciones las cuales iba a utilizar posteriormente en el script, como por ejemplo cómo iba a acceder a los, a los parámetros de referencia los cuales necesitaban unos valores de parámetros de 15, de 12, y cómo pasaba un el valor de, de salida como opción park. En ocasiones, este argumento de salida debe ir siempre acompañado de su entorno, de tal forma que este es devuelto como lista. Sin embargo, en ocasiones, esto es no, no es necesario que sea así. Sin embargo, eh, generalmente es, ne es necesario pasar el argumento como lista, de tal forma que posteriormente a los resultados de las funciones se pueden acceder como primer argumento del resultado de la función. A esto se hace uso a partir de la orden car, la cual es visualizable en muchas de las operaciones de los scripts. Esto es debido a este tipo de, de nomenclatura o de utilización de los scripts, ya que es el último argumento que se pasa a la orden define. Podemos ver también, si hemos leído la documentación de Jim, cómo define a Scheme como listas, listas y más listas. Esto es porque los resultados los pasan también como listas, en lugar de como valores, aunque sean un único valor. Igualmente podemos ver que, cómo podemos uh, añadir más funciones, como por ejemplo esta que pretendía grabar, eh, almacenar la imagen como imagen en formato PNG para exportación. Podemos ver cómo era el el, la invocación de la función de los procedimientos básicos de GIMP, haciendo la orden de file png save2, el cual guarda una imagen como JPG. Podemos elegir la, comp la compresión. En ocasiones para guardar de forma temporal es posible utilizar compresión 0, ya que esto no tiene pérdida, y, obtiene, y necesita pocos recursos de tiempo. Sin embargo, necesita más espacio, por lo cual, si se van a almacenar más tiempo las imágenes, es posible que necesite utilizarse una compresión mayor. También podemos ver cómo es la creación o la modificación de los distintos parámetros a lo largo de la ejecución de las funciones, haciéndose uso de la función set, ya que inicialmente se crea la función o argumento, o bueno, la, la función no, la variable, y posteriormente se cambia su contenido. Este cambio de contenido se hace a partir de la opción set, sin embargo, es previamente necesario eh, nombrar cada una de las funciones que se utilizan. De no ser así, deben incluirse en un entorno LED o de disco las nuevas funciones o las nuevas variables que se vayan a utilizar. Igualmente, podemos ver que se pueden copiar las distintas capas o incluso podemos insertar eh, capas en otras imágenes. También puede llegar a ser conveniente eliminar las capas o las imágenes una vez operadas. Aquí existen más, más funciones que cree. En ocasiones es necesario crear una función para definir un color, como por ejemplo este, que es una función para utilizar el color 255, el cual utiliza el color en, en cinco canales. Cuatro son conocidos, tres serían, los tres primeros serían los canales RGB y el número tres sería la transparencia. Hace uso de un cuarto canal, el cual puede ser para opciones de desarrollo. Igualmente, eh, realicé otro tipo de funciones, viendo que se pueden ejecutar múltiples tipos de, de variables. Esta hace uso de un condicional if. El condicional if tiene la condición en, como primer argumento. Posteriormente, está su parámetro como valor positivo. Y el siguiente argumento es su valor como negativo. Si necesitamos ejecutar varias funciones posteriormente como valor, necesitamos crear un entorno begin, para que esto quede dentro de, de, la, de un entorno de ejecuciones ya que no es posible crear un paréntesis y que se ejecuten cada uno de los distintos parámetros dentro de ese paréntesis. Necesitamos incluir una orden begin para explicitar que se van a ejecutar varias funciones dentro de ese único argumento o parámetro que, que será obtenido como entrada o como salida, ya que es así como operan los condicionales, como por ejemplo if. Los comparativos en ocasiones también funcionan así. Podemos ver que seguimos utilizando más definiciones como por ejemplo hacer las matrices de convolución para un radio de 3 píxeles en horizontal, haciendo estos un valor de 0.5, 1 y 0.5, a modo de, eh, de blue gaussiano simple, o este con otros valores de convolución. Podríamos utilizar también los valores de convolución básicos como Sobel para utilizarlos con este núcleo de, de valor 5. Generalmente, GIMP utiliza esta matriz de convolución de valor 5, sin embargo, eh, es posible utilizar la opción de Box Blur con, con el núcleo 3. Esta opción de matriz de convolución nos puede permitir elegir cada uno de los valores, por lo cual eh, está bien que sea de, de radio 5, aunque pudiera existir también de radio 3, radio 5 y radio 7. Podemos ver que hay más opciones. Hay algunos, ejecución de algunos scripts que son excesivamente extensos o lentos, o pueden saturar la, la memoria, por lo cual es recomendable no utilizarlos. O utilizarlos conociendo qué, qué efectos realizan en la imagen. Igualmente, podemos visualizar cómo en la, en la solución de, algunos, de, de, algún, de la ejecución de, algunos, de algunas funciones se hace uso de la orden car. Esto es para obtener el primer valor del resultado. Por ejemplo, ejecutaríamos la orden gimp image get layer by name, la cual nos devolvería el nombre de la capa en la imagen de entrada a la cual invocaríamos con la orden de background. Para pasar esta capa... A, a sus valores, es decir, para poder utilizar esta capa necesitaríamos obtener el, valor, el primer valor que nos devolvería esta función, la cual nos devolvería una lista. De esta lista su primer valor era el valor que nos interesaba. Para acceder a él debimos hacer opción de la, del uso de la opción car de tal forma que obteníamos su primer valor, el cual sí que es el in layer o valor que generalmente posteriormente poste podremos pasar a los distintos procedimientos como valor de drawable viendo que en este caso sí que es equivalente a una capa. También podemos ver que en ocasiones otras operaciones hacen nuevas imágenes, pudiendo también ser la devolución de esta, de esta función el primer valor, el que se guarda como inImage. Cada función tiene su propio tipo de, de parámetros, siendo en ocasiones necesario operar con la función y ver de qué tipo de parámetros se trata preguntándole a la función. Aunque generalmente es posible eh, visualizar los resultados a través de la consola, a través de la opción o comando GIMP message, lo cual nos permite depurar y obtener información aparte de las variables, ya que no existe un programa como Spider para crear las funciones en Scheme o un editor de código propio de Scheme como Spider, el cual nos podría mostrar una variable de explorador de un explorador de variables pudiendo visualizar cada una de las imágenes y sus tamaños. Generalmente las imágenes de GIMP las podemos determinar como layers, pudiendo ser Layer la, la capa con la que se accede al script y pudiendo ser new layer las capas que nosotros hemos creado. Podemos ver que podemos ejecutar más funciones. Algunas funciones sobrescriben el drawable o imagen o capa actual, como por ejemplo el threshold, el cual no crea una capa nueva sino que elimina la capa anterior. O la sobrescribe. Esta sobrescritura permite necesitar menos cantidad, menor cantidad de memoria. Sin embargo, también es posible ir cambiando a capas que ya no son necesarias. De tal forma que el número de capas necesario es menor. Podemos ver que ejecutamos más, una serie de más, más operaciones. Igualmente eh, hicimos más operaciones en este script, el cual era un tratamiento para una imagen en el cual se intentaba reducir el ruido dentro de la imagen provocado por deterioro en un cuadro Finalmente, el resultado fue almacenado como drawable, el cual fue el resultado de un merge down Este, este argumento de drawable generalmente coincide con el, con el argumento o nombre de capa que se pasó de entrada de tal forma que es posible crear o poner como salida el mismo, la misma capa en la cual se puso de acceso. También es posible crear un nuevo drawable o una nueva capa y crear el, o mostrar el resultado en él. Una vez ejecutadas las operaciones, se hizo uso de, otros, de otras funciones, las cuales llamaban a, a esa función de script. Este script puede que sea demasiado largo. Aunque también es posible eh, juntar múltiples scripts en un único solo. Los scripts se cargan al comienzo de la ejecución de GIMP. De tal forma que estos, al comienzo de GIMP, se cargan todos los scripts y todas las funciones son utilizables a través del visor de procedimientos. También podemos crear en cada script funciones propias, las cuales es conveniente que no tengan los mismos nombres que otros procedimientos típicos de GIMP. Podemos ver que este script era bastante complejo. En él todavía se conservan parte de las modificaciones que se desestimaron o que se pues, eh, o que se cambiaron de tal forma que fuese más sencillo el acceder a, a cómo este fue creado y a sus modificaciones. Es conveniente comentar bastante en profundidad cada uno de los aspectos, ya que de lo contrario sería más difícilmente interpretable lo que sucede en la ejecución del script. En ocasiones es necesario operar algunas variables como la anchura o la altura, pudiendo estos, a pesar de ser valores, obtenerse a partir de la orden car, Posteriormente se podrían operar, sin embargo es conveniente operar cada uno de los valores, como por ejemplo la anchura y la altura, antes de introducirlo como parámetros a la ejecución de otro script o otra función. De tal forma que se pueden calcular previamente los valores en lugar de calcularlos en la línea de ejecución del script. Podemos ver que incluso se pueden llamar a otras funciones o abrir archivos dentro del sistema operativo, los cuales podemos nombrar o podemos llamar de forma genérica con su extensión. Podemos ver que como en la mayor parte de los scripts generalmente se terminan con, con la reactivación de la opción undo y con la ejecución de, de display flush, lo cual actualiza la visualización de cada uno de los visores de cada una de las imágenes. Igualmente podemos ver que se hace uso del registro en, en el visor de procedimientos, dándole un nombre al script en el visor de procedimiento y dándole una ubicación en el visor de, del menú dentro de esta opción de selección o select en inglés. Igualmente, este archivo se utilizó para registrar múltiples scripts, siendo uno de ellos el semi-manual-tiles, siendo otro el este otro script, el cual ejecutaría otra serie de, de comandos, el cual está registrado como antidus 3 bright Hut. y etcétera. Así que podemos ver que la mayor parte de los scripts están destinados a operar con imágenes hidroguables, generalmente siendo estos capas. Podemos ver que se pueden pasar los distintos eh, parámetros de entrada, como valor, como cadena, o este otro, que sería la introducción de un directorio, el cual nos permitiría acceder a un explorador del, de, de Linux en el cual elegir la carpeta para seleccionar. También podríamos seleccionar un archivo con la opción sf eh, files. Estas opciones se pueden ver en, el, en la ayuda de GIMP o pueden visualizarse también a través del visor del procedimiento para ver cuáles son utilizables. Este otro script eh, utilizó la herramienta caminos para realizarse. Estos, estos scripts con caminos eh, generalmente no se no se, no se no se utilizan mucho, no se muestran mucho en, en los scripts que vienen por defecto en GIMP. Podemos ver cómo igualmente, al igual que antes, eh, hicimos una descripción de lo que se pretendía con el script y cómo se pretendía ejecutar. Eh, para ello comenzó creándose una función. Igualmente se ve que esta función hace un, empieza a hacer un uso un poco más intensivo de las operaciones, como por ejemplo cómo se operan lo, las listas o los vectores. Las listas o los vectores generalmente se pueden operar eh, de manera unitaria a cada uno de sus valores. Sin embargo, es posible conceptualizarlas, ya que en ocasiones, como por ejemplo las listas de puntos de los becieles tienen dos puntos con los tiradores de entrada, los cuales se pueden denominar como SX y SY. Igualmente, los tiradores de salida, los cuales son TX y TY. Igualmente, se puede hacer una descripción del punto, siendo las coordenadas en X e Y del punto X y el punto Y. A estos distintos valores se puede acceder de una manera más fácil a través de esta función, de tal forma que tenemos conceptualizado de qué número de nodos se trata, a través del índice y de tal forma que podemos pasar cada uno de los valores para ir aumentando o disminuyendo y acceder al, al punto dentro de una lista con una cantidad de puntos mayor. Podemos ver que, cómo queríamos hacer referencia exclusivamente a las, a las direcciones de los puntos PX y PY, pudiendo acceder a esta a través de sus índices y el nombre de la lista en la cual estaban todos los puntos y todos los tiradores de la, del camino o path. De esta forma, era más fácilmente conceptualizable acceder a, los, a la información contenida en el pad. Igualmente, se pueden hacer uso de otras operaciones o crear otras funciones, como por ejemplo esta que fue creada para calcular el centro de gravedad. Podemos ver cómo se devuelve el resultado en una lista explícita, con la opción List. Podemos explicar aquí, cómo, en más profundidad, cómo es el funcionamiento y cuáles son las típicas utilidades de Scheme. Scheme, generalmente... Es un, es un lenguaje muy básico y pueden accederse a multitud de scripts escritos en Scheme. Sin embargo, su nomenclatura o su distribución básica es básica y no pretende utilizar una, una cantidad de librerías distribuidas mucho mayor, siendo la necesidad de cada usuario la búsqueda y la utilización de las múltiples librerías. Podemos observar que como operación básica una multiplicación, la cual se puede ejecutar así de forma básica. También existe otra forma de utilizar o ejecutar la multiplicación a través de la opción, de la opción Apply, la cual ejecutará el, la opción multiplicar o definida como este disco Generalmente, la opción apply es sobreentendida cuando es únicamente una función la que, se, la que se pone. Sin embargo, es posible explicitarla a través de este método. También es posible crear la opción map, la cual ejecuta una función u operación, como por ejemplo la multiplicación asterisco, para cada uno de sus valores. Cada uno de sus argumentos debe tener el, la misma longitud de, de argumentos de sus listas. Por lo cual, en ocasiones, es necesario pasar como argumento de lista una lista de argumentos copiando un valor como y teniendo la misma longitud que el resto de sus argumentos. Esta función multiplicaría el valor 5 por el valor 8 y el valor 7 con el valor 18, de tal forma que el resultado que se obtuviese sería este. Podríamos ejecutar esta función en la consola de GIMP viendo a ver si es este el resultado que se obtiene. Podríamos acceder a la consola, la cual está en script FU, consola. Una vez abierto, copiamos el código y vemos que no nos está ejecutando la opción eh, map. Sin embargo, bueno, eso sería su mecanismo. Existen otros ejemplos con la opción map que pueden ser más correctos, ya que igual en lugar de asterisco hay que poner explícitamente multiply. Existen varios nuevos identificadores los cuales están reservados en, en scheme para distintas operaciones, como por ejemplo sumar-restar el punto, el cual en ocasiones Sustituye un valor, el asterisco multiplicación, la división o barra lateral derecha, el menor que, el igual, el mayor que, la admiración, el interrogante, los dos puntos, el dólar, el porcentaje, la barra baja. Esos identificadores hay que utilizarlos con cuidado. El and, que generalmente es para la operación booleana and, el infinito o negación en ocasiones, y el apóstrofe o símbolo de or. El porcentaje en muchas ocasiones representa la operación módulo. Igualmente existen keywords o funciones típicas de Scheme, como por ejemplo el apuntar, lo cual definiría o llevaría a un resultado, a la, a la aplicación de un resultado, la opción booleana AND, el entorno BEGIN, el entorno CASE, el condicional, la opción de la función DEFINE, el DELAY, lo cual sería para ejecutar en otro hilo o sin necesidad de esperar a que esa función terminase de ejecutarse, la opción DO, la opción ELSE del de, de, IF o el CASE, el, la opción lambda, la cual en ocasiones es utilizada para ejecutar funciones inline, las dos opciones de delete, o, o tres opciones que tiene delete o de eh, creación de, o definición de variables nuevas, la opción or, para el condicional de comparación, o sea, de que se ejecute una cosa o la otra y algo, alguna de las dos sea correcta, y, y las opciones de quote, las cuales sirven para eh, incorporar dentro de un, de un entorno, al igual que la opción begin, para crear listas o crear algunos entornos para valores. Igualmente, la opción set, para modificar eh, algún valor. Igualmente, existen otros símbolos que pueden ser utilizados con distintos propósitos, como por ejemplo, la opción punto más y menos, que pueden ser usados en números, para marcar números positivos o negativos o exponenciales. Igualmente, los paréntesis, los cuales son utilizados para crear grupos o crear entornos. La comilla simple para indicar los literales el backquote para seleccionar los datos constantes, la coma y la coma arroba para, ¿sí? para una secuencia de, de carácter. Las comillas, los cuales hacen los strings. Se reservan las llaves y los corchetes para extensiones en el lenguaje. La opción sharp, la cual puede ser anterior a múltiples propósitos, como por ejemplo para los valores booleanos true o false, los cuales son estos. Eh, también pueden ser la orden true escrita con todas sus letras en mayúsculas o false false eh, con todas sus letras en mayúsculas lo cual es correctamente interpretado en GIMP en otras, eh, en otras consolas de Scheme es posible que esto no funcione también podemos incluir cualquier tipo de carácter detrás del hashtag barra igual que en otros idiomas es necesario ponerlo a través de la barra a izquierda en lugar de la barra derecha la cual es de dividir igualmente el hashtag y abrir entorno el cual es para crear vectores también es posible eh, invocar distintos tipos de números Como números en formato exponencial Números enteros, booleanos En formato octal, decimal y hexadecimal Generalmente si no explicitamos el tipo Se reconoce que es el formato decimal También podemos utilizar otro tipo de, de discontinuidades Como por ejemplo los booleanos eh, O preguntar qué, tipo, qué tipos son Estos tipos no pueden pertenecer a dos tipos distintos Siendo booleanos, o símbolos, o caracteres O vectores, o cadenas o números, o pairs, o procedimientos. Los procedimientos serían llamadas a funciones. Los vectores serían vectores o arrays. Eh, las cadenas serían strings. Y los booleanos serían los valores true o false. Igualmente se podrían escribir números en formato de coma flotante o también podríamos definir otro tipo de formato como por ejemplo los enteros. Y si estos son de tipo float, doble, long, o de tipo integer o integer de formato 10 de 16 o de 32 bits o de 64. Podemos ver cómo definir una función simple con una definición en su formato de creación de una función lambda. Y cómo ésta se puede invocar obteniendo el resultado que se muestra en pantalla. Igualmente, una forma básica de invocar la función if, la cual, en caso de ser correcta la función, nos devolverá el primer valor, el cual es el valor yes. Podemos ver que también que en esto como parámetros podemos poner parámetros que sean nombres de variables, de tal forma que la función sea distinta. O cómo operar los condicionales. Estos distintos ejemplos han sido sacados de la, de la documentación que Debian tiene para Scheme, la cual es accedible a través de Internet. Esta en ocasiones es denominada como scheme.doc 2c.doc, la cual tiene fecha de esta del 2012 y podemos ver eh, que es un archivo de Debian en el cual se ubica en usr schem Scheme.doc, y es una serie de archivos PDF. En ellos se puede visualizar el contenido. Más expandido de lo que se hace a muestra en este script, pudiendo ver que sus autores y que dedicaron el archivo a, a otro amigo suyo, el cual se denominaba Algo 60. Podemos observar cómo crear las distintas variables y cómo operan de, creadas de manera global o en el entorno, dando prioridad al entorno y obteniendo el resultado de los valores más próximos en el entorno facilitados como con ese nombre de parámetro, sin modificar o afectar a los valores que pueda tener globalmente cada uno de los parámetros eh, que, que existiese. Igualmente, cómo definir una función con un parámetro de entrada. O cómo hacer uso del acceso al primer valor de, de una lista mediante la opción car, lo cual nos devolvería su primer valor. O cómo hacer uso de la opción CDR para acceder a la lista de los valores siguientes. Generalmente se hace acceso a los distintos valores a través de las concatenaciones de las opciones CAR y CDR, de tal forma que se pueden crear también la opción CAR de tal forma que se accede al primer valor del primer valor del primer valor. Igualmente se puede acceder a través de CDDR de tal forma que se accede a la, a, la primera, a, la, a la lista resultante de quitar el primer valor, de la lista, de la lista resultante de quitar el, el, primer, el segundo valor, y así, y así sucesivamente, de tal forma que podemos hacer un, un car para obtener el primer valor y posteriormente un CDR, de tal forma que estamos operando la lista como si fuese una pila. Esta forma de operar es la que se plantea como básica para operar en Scheme, ya que muchos scripts y muchos bucles utilizan este método de pila para operar y hacer uso de, de, de la opción del bucle. Igualmente, existe la opción de lista la cual puede crear una lista a partir de múltiples valores, los cuales pueden incluir en el interior entornos o ser otros valores distintos como listas. Si, el, si es una función lo que se ejecuta, se ejecuta ese valor. Generalmente, es que puede dar muchos errores. Por ello, en ocasiones, es necesario conocer la longitud de, de la lista en la cual se está operando, de tal forma que si su longitud es cero o nula, esta no, no se sigue ejecutando. De tal forma que en ocasiones hay que tener bastante control sobre la longitud de los vectores y de las listas. Igualmente, se puede hacer uso de la orden AP, de tal forma que se añade una lista a otra. Igualmente, se puede revertir la lista o ponerla en orden inverso o quedarnos con la parte final de la lista, al igual que se podría hacer con una concatenación de CDDR, pero esta en cualquier valor. Igualmente, se puede acceder a un valor cualquiera de, de la lista a, a través de su posición con la orden ListRef. En ocasiones, esto puede ser una, una forma más sencilla. También en GIMP se puede hacer uso de la opción NTHRef, la cual en ocasiones en GIMP tiene múltiples funciones que han sido renombradas para reutilizarse con GIMP. Puede visualizarse el archivo de apertura de, de Scheme de GIMP para ver cómo han sido renombradas algunas de las funciones. Igualmente podemos utilizar menQ y memv para ver si son miembros una lista o un objeto, ya sea esta un, un carácter o string con la orden MENQ o con la orden memv para saber si un, vector, un valor está dentro de una lista. Igualmente se pueden asociar eh, listas a valores, de tal forma que sea más sencillo operar con ello, como por ejemplo preguntando si en la lista E cuál es el valor que tenía la variable A, de tal forma que se crean diccionarios también se pueden operar otras funciones con funciones básicas matemáticas las cuales están definidas previamente en el esquema, como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación la división, eh, el entorno los máximos, los mínimos, los valores absolutos, los mínimos común múltiples el, el, los máximos comunes divisores los máximos comunes divisores, los mínimos común múltiple, el redondeado hacia abajo, el redondeado hacia arriba, el redondeado, el truncado, el numerador, el denominador, el resto, el módulo, el valor truncado y, el, y la operación exponencial. Esto se puede utilizar en múltiples tipos de, de datos, como por ejemplo números complejos, reales, racionales, in, enteros. En ocasiones, es que tiene preferencia por utilizar números exactos. De utilizar números inexactos para algunas funciones es posible que den error, al igual que en algunas otras funciones de otros programas, por utilizar números eh, naturales o números enteros y números de coma flotante o float o double. Esto en ocasiones en Scheme es también necesario para los números exactos e inexactos. Lo Scheme maneja también números irracionales. Por ejemplo, podemos mantener el valor de un número como un tercio, en lugar de tener que pasar al valor 0333. Igualmente, podemos acceder a los números Cero, positivo, negativo, par, impar, máximo, mínimo, comparativos, exponenciales, logarítmicos, senos, cosenos, tangentes, arcotangentes, raíces, c cuadradas y exponenciales. También podemos acceder a las partes imaginarias, reales y las operaciones de cadenas las cuales pueden exigir que la letra sea una letra mayúscula, sea una letra minúscula, sea el paréntesis izquierdo, el cual es un carácter reservado, sobre todo para el comienzo de, de la escritura, sea el ya que esto si está entre... Si está entre comillas, es posible que algunos valores o algunas letras puedan dar un, un resultado raro. Poniéndolo con esta nomenclatura entre paréntesis, obtendríamos su valor para escribir un espacio y la nueva línea, lo cual se escribe así, que en otros idiomas está como barra N o barra R. Igualmente, eh, distintas operaciones para la creación de cadenas y la creación de, o elección de, super, de subcadenas. Igualmente, podemos utilizar la opción Appen para concatenar cadenas. Igualmente, podemos hacer uso... De los, de los vectores o, o matrices, de tal forma que estas son más adecuadas para números, siendo estos números separados por espacios. En ocasiones necesitamos conocer la longitud del vector, necesitando utilizar esta operación. Generalmente es necesario conocer la, la longitud para operar un vector, ya que si lo operamos y, por ejemplo, vamos eliminando su primer valor, al llegar al su último valor es posible que nos dé error. En otras ocasiones es posible que al llegar al último valor no nos dé error, sino que conciba que ya ha terminado de ejecutarse el bucle. También podemos ver cómo ejecutar la orden Procedure, la orden Apply para ejecutar otro procedimiento, la orden Map para ejecutar otro procedimiento, la orden for each la cual puede ejecutarse para ejecutar un procedimiento con múltiples parámetros, los cuales pueden ser invocados a través de una lista, y cómo ejecutar en otro hilo, o Make Promise. Eh, estas promesas eh, en otros lenguajes de programación también son denominadas así. Igualmente podemos llamar a otros scripts con la opción Load, Load Fill name, la cual cargaría otro script para ejecutarle. También podríamos acceder a archivos del disco duro, pudiendo leer sus datos, y pudiendo posteriormente pasar estos datos a valores numéricos o otro tipo de datos. Estos, a estos datos se accedería a través de un denominado puerto, el cual posteriormente se podría leer. Igualmente se podría escribir para pasar los valores a archivos. Igualmente podemos ver que en GIMP generalmente hay distintos conceptos que pueden ser eh, tratado similar o que pueden conceptualizarse de forma similar los ítems eh, conciben muchos tipos de valores, los cuales pueden tener un nombre, y estos pueden activarse, o desactivarse, estos ítems pueden ser draguables canales, layers, vectores, incluso imágenes, eh, patrones pinceles eh, todo, casi todo en GIMP puede ser un ítem sin embargo, los draguables se limitan a los canales a las capas y a los vectores estos tres, tipos de, de, estos, estos tres tipos pueden ser incluidos todos como con la opción drawable. Igualmente, eh, en una imagen puede accederse a distintas informaciones, como por ejemplo sus vectores. Aquí podemos acceder a la información de todos los vectores existentes en una imagen de GIMP. También podemos acceder a todas las capas existentes en una imagen de GIMP. Igualmente, podemos acceder a la información de todos los canales de GIMP. Igualmente, a todos los vectores, pudiendo hacer uso de, cada, de todas las informaciones para poder visualizar o conceptualizar cuánto, cuántos canales o cuántas capas o cuántos vectores están. Igualmente, existe un único vector o capa activo, de tal forma que este es único, generalmente siendo el, único, el último que se ha utilizado. En ocasiones, o en las últimas versiones de GIMP, el traguable es también único, de tal forma que es un único canal o capa o vector el que está activado de manera activa o como última activación. De tal forma que es este active draguable el que se está operando, el cual podemos, eh, obtener, del cual podemos obtener generalmente su nombre, de tal forma que podamos almacenar este en una variable y posteriormente operar con otro, vector, con otro draguable al cual eh, lo accedamos a él a través de su nombre. De tal forma que posteriormente podemos reactivar el, la variable en la cual hemos almacenado el, el drawable el cual estaba activo y el cual se suele pasar como argumento al script en la orden de entrada de esta forma mantenemos tanto a la entrada como a la salida las elecciones que el usuario tenía previamente podemos visualizar cómo son las, las operaciones que se deben realizar con los vectores en primer lugar podemos acceder a toda la lista de vectores a través de la orden getVector. para ello deberemos pasarle como parámetro la imagen de la cual estamos tratando esto nos, deberá, nos dará como argumento unos, uno, una dat, unos datos de puntos, los cuales tendrán todos los caminos de la imagen. Posteriormente, de estos caminos, podemos elegir un camino cualquiera, como por ejemplo el primero, pudiendo visualizar en él cuál es el número de puntos que tenemos en ese camino, a través de la orden nth0, ya que su primer valor en, en la lista de, de puntos de datos, el primer valor es la longitud de, de la array. Podemos pasar este valor como mensaje, para poderlo visualizar en la consola, de tal forma que podamos depurar el script. Igualmente podemos ver que tenemos en este camino múltiples IDs, de tal forma que si accedemos en lugar de al número de puntos al, al primer valor, eh, accederemos al, al, al, al primer camino de la lista de caminos, el cual puede tener un nombre, el cual no hemos explicitado o no hemos necesitado ahora para nada. Ahora únicamente de una lista de caminos existentes hemos cogido el primer valor, el cual el primer valor de la lista, el cual tiene un, un número de vectores o de IDs. Estos IDs pueden tener el, el nombre de camino de canal que, que teníamos. Igualmente, podemos acceder a, a la información de este vector de IDs, el cual puede mostrarnos el camino el cual hayamos dibujado, el cual será ya ahora ya más cercano a la serie de puntos que necesitamos, los cuales son las coordenadas X e y Y de, del camino. Podemos ir mostrando esta información, de tal forma que vayamos visualizando a qué se refiere cada una de las partes. El identificador es un número que identifica el camino. También podría utilizarse eh, un nombre que para, para visualizar o para seleccionar el camino del cual queremos obtener los diferentes eh, valores de puntos. Igualmente, podemos crear caminos a través de un script, de tal forma que podemos acceder a través de la, infor a, a la información de todos los caminos y podemos seleccionar o modificar y crear nuevos caminos o nueva parte de la información después de tratarla. Para ello, deberemos hacer uso de, de este parámetro, de tal forma que estamos accediendo a los strokes. o cada una de las islas que tiene un camino. Estos strokes tienen un número de, de strokes o puntos. Cada estroque podría ser equivalente a un clic del ratón, el cual crearía un punto o nuevo nodo de, del del camino o path. Podemos eh, volver a hacer eh, un resumen de lo que eran los caminos. Todos los caminos están agrupados en Image Get Vectors. A cada uno de ellos se puede acceder a través de su primer valor, el cual nos selecciona un camino completo. A cada uno de estos caminos puede accederse a su lista de IDs. De tal forma que tenemos un path, el cual eh, podemos continuar o pues, poner independiente otro path en otra isla. Esto, estos paths están eh, divididos en strokes o puntos, los cuales tienen un número de strokes o unos identificadores. Igualmente, a cada uno de estos identificadores puede, puede accederse a través de su valor de nodo. Podemos ver que finalmente podemos hacer uso de la opción de puntos de control. Igualmente, podemos escribir y mostrar la posición X e Y de cada uno de los nodos que, que estemos realizando. E igualmente podemos acceder a la información a cada uno de los puntos y modificarla de forma, de forma que lo hagamos a través de arrays, los cuales pueden ser de tipo matricial, de tal forma que podemos organizar, aunque los valores únicamente se obtengan en un vector o lista, que sean valores continuos o valores unitarios, estos pueden agruparse en ternas de tal forma que tengamos la información a la cual queremos acceder eh, de tipo matricial, aunque su y hacer uso de, de operaciones de tipo matricial con funciones creadas es proceso para ello. La mayor parte de los programas o funciones de, de C y de Python también hacen uso de estos mecanismos, sin embargo, suelen ser opacos para el usuario. En Scheme, al ser tan básico, en ocasiones hay que desarrollar estos propios, estos propios tipos de, de mecanismos. Podemos ver cómo podemos seguir tratando los puntos y los vectores para acceder a cada uno de los valores de los caminos. Y cómo podemos crear nuevos strokes a través de los puntos detectados y almacenados, a través de la orden GIMM Stroke, Type, Bezier. Posteriormente, estos strokes pueden utilizarse para hacer dibujos de líneas en otros dibujos, o hacer selecciones y pasando selecciones a canales, o hacer cualquier tipo de operación en la cual necesitemos o podamos utilizar un camino. Podemos ver cómo probamos otro tipo de operaciones para ir ejecutando el script, ya que este script no fue concluido y estaba en fase de pruebas, o en modo de depuración. Podemos ver cómo en ocasiones hay que definir el color como, como vectores o como listas, de tal forma que al invocar al color, este muestra una terna de sus valores RGB. O en ocasiones, para acceder a un color, es necesario de toda la imagen acceder a las coordenadas del punto con el índice que, que buscábamos. Igualmente, en ocasiones, para utilizar algunas operaciones de hint, necesitamos acceder, en lugar de facilitar un color, necesitamos obtener el color de un píxel, de tal forma que primeramente... Podemos definir el color del píxel de manera unitaria y posteriormente acceder a su ubicación para seleccionar un color. Esto es posible que sea porque no entendí en bastante profundidad la utilización de GIMP. Sin embargo, esta fue la solución que encontré después de buscar en el visor de procedimientos para este tipo de mecanismos. Podemos ver también que los canales se pueden operar con distintas operaciones, como la operación reemplazar, la operación sustraer, la, la operación añadir y la operación intersección. Igualmente hay que terminar los scripts, aunque sean para paths, con la orden hint display flush para actualizar su estado. Podemos ver que, que lo registramos, aunque es posible que no funcione. El conocimiento de y el acceso a la utilización de scripts en GIMP es una manera, en ocasiones, un poco críptica de acceder al funcionamiento de GIMP. Sin embargo, es posible a través de la documentación de Debian, a través de Debian Docs o de la documentación de Scheme existente en Debian, acceder a cómo a utilizar más funciones que pueden utilizarse en GIMP ya que son propias de Scheme. Igualmente, visualizando algunos scripts, es posible visualizar cómo otras personas operan sus imágenes, de tal forma que conozcamos la metodología para operar distintas imágenes, ya que las operaciones con capas en ocasiones resultan muy, muy mágicas y nos gusta indagar en cómo han sido operadas. De esta forma se puede observar cómo son operaciones de realce o efectos como mejoras y creación de contornos o tratamientos de colores de múltiples opciones. Sin embargo, las opciones que da GIMP como para registrar y acceder vía menú, en ocasiones únicamente puede acceder a datos o valores de modo numérico, de tal forma, bueno, también es posible crear eh, sliders, de tal forma que se puede arrastrar a izquierda o derecha para obtener distintos valores. Sin embargo, eh, todavía es más difícil la utilización de los diales o ruedecillas de, de selección del valor y la previsualización de la imagen y modificación de manera interactiva de los valores es una opción todavía no disponible para script de usuario. En ocasiones, también, los scripts son excesivamente largos, en comparación con los scripts o procedimientos básicos que existen en GIMP, los cuales son librerías escritas en C, las cuales son rápidas. Además, estas operan en modo rápido en 8 bits, de tal forma que las operaciones de los usuarios o guiones realizan una cantidad de operaciones mayores, de tal forma que es mucho más complicado y complejo el tener una respuesta interactiva, de tal forma que esta respuesta, al ser más retrasada en el tiempo, deba ser ejecutada a través de, de otro script el cual nos muestre múltiples resultados, los cuales los podamos visualizar a través de la activación de la visualización o su desactivación, de tal forma que posteriormente podamos eh, eliminar las distintas opciones. Esto nos puede permitir tramificar cómo mostrar eh, las distintas soluciones obtenibles por modificación de los parámetros de entrada. Igualmente, hay la, la mayor parte de los guiones son exentos de responsabilidad, igualmente es posible que en otras versiones de GIMP dejen de funcionar por modificaciones en la estructura básica de GIMP, de tal forma que al pasar, por ejemplo, de la versión 2.8 a la versión 2.10, haya scripts que hayan dejado de funcionar y ahí no tengan soporte. Igualmente, GIMP no se responsabiliza del uso de la mayor parte de los plugins de Script Registry, siendo únicamente los scripts y los procedimientos ofrecidos por GIMP los que, los, que se, los que se soportan o los que se facilitan. Igualmente podemos hacer uso de herramientas OpenGL, las cuales permiten acceder a otra serie de utilidades. Estas vía script no he conseguido acceder a ellas. También existen otra serie de herramientas las cuales es complicado acceder a través del menú, como por ejemplo el filtro caja o box blur, del cual hemos hablado previamente. Este vídeo me ha quedado un poco largo y es un poco denso. La mayor parte de los usuarios no necesitan hacer uso de Scheme o de la visualización de otros scripts. Sin embargo, es eh, recomendable, o si tienen interés en ello, conocer cómo funcionan. Igualmente, es posible a través de editores de código acceder a búsquedas de archivos, como por ejemplo en Spider a través de la opción FIND. Esto nos puede permitir buscar en los distintos archivos de código, de tal forma que podemos seleccionar la carpeta en la cual están los scripts y modificar la parte de búsqueda, de tal forma que, por ejemplo, busquemos todos los scripts que tenemos en la carpeta eh, image select De esta forma podemos visualizar y encontrar de manera rápida múltiples scripts, los cuales visualizar y abrir de una manera rápida. Igualmente, podríamos acceder a otro tipo de información, como por ejemplo, ejemplos de uso de algunas de las funciones. como por ejemplo, eh, podemos buscar en este script y ver que podríamos in intentar buscar información de a ver cómo otros scripts utilizan la orden GIMP Image Resize, o por ejemplo, la opción Paste, la cual en ocasiones es posible que nos lleve a, a problemas, ya que esto en ocasiones necesita realizarse a, a través de la opción Flutting cell y creando un entorno LED específico para la copia de la, de, del pegado de la copia de una capa. Ya que si no queremos duplicar la capa entera y únicamente queremos copiar una selección, al igual que habíamos en la interfaz gráfica, esto es posible que, que no sea sencillo de realizar, ya que el floating Shell puede ser un poco más distinto que el, que el modo normal. Igualmente, la activación o la desactivación de las máscaras o la copia de las imágenes, las cuales deben ser en escala de grises para poderse copiar como máscaras, las cuales puede que sea el quinto canal que teníamos previamente, ya que teníamos cinco canales, el, el R, el G, el B, el, la transparencia y el quinto canal, que sería la posibilidad de utilización de la máscara. Esta información no es tan completa como el acceso o la visualización de todos los scripts o el acceso a la documentación completa de Scheme. Sin embargo, puede ser un, una introducción bastante rápida y bastante útil, ya que Scheme puede ser un poco crítico a la hora de empezar a trabajar con él ya que la definición de entornos y su, el uso de sus operaciones y el uso de CAR y CDR, lo cual es bastante práctico y es bastante utilizado en muchos de los scripts, puede resultar muy complicado. Además, el uso de muchos procedimientos es posible que sea complicado también y el tipo de valores que se necesita para utilizarlos. Sin embargo, si hacemos uso de las operaciones y de las preguntas de qué tipo de valores es posible que consigamos hacer utilizar la mayor parte de las funciones. Bueno, eso ha sido todo. Ya, ahora sí, finalmente me, me despido. Pasen buen día. Adiós.